Yo tengo una cuenta pendiente. Siento vacío, un viaje sin rumbo fijo, hoteles, canciones, dos copas de vino. Tengo encendidas las manos, se me acabó el equilibrio. Todo un otoño guardado, sin sol al poniente las ganas de vidrio y se me llenan las calles de espejos si apagas las luces prendemos el cielo yo te reservo un lugar y nos vamos pensando en los dos nos vivimos los besos de vino y dos copas. Tengo un presente escondido para un futuro en tus ojos. En una noche tres vicios, un suéter en tu espalda, la cama nosotros.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 no escapes aún nos queda este vino y dos copas, nos queda el sabor en la boca nos quedan quizás sin el gotas.